Hola, muy buenos días. Bueno, muchas gracias a la Federación Autismo Madrid por contar conmigo en el día de hoy. Para mí es un placer. Y bueno, quería agradecer específicamente a, a Sara, a María y a Alicia por la organización y porque siempre me, me han tratado muy bien desde, desde que empezamos a hablar con respecto a la, a la jornada. Voy a compartir ya la pantalla para que podáis ver la presentación que, que he preparado. Eh, bueno, a lo largo de, de este ratito que vamos a, a compartir, voy a eh, centrarme en um, comentaros sobre los aspectos socioculturales de, del autismo. Dos elementos eh, que considero que son importantes y que, sin embargo, eh, suelen pasar eh, bastante desapercibidos cuando hablamos de, de autismo. Eh, que son el género y, y la cultura mm, por mi formación en antropología eh, esta aproximación al autismo como un fenómeno sociocultural me parece muy muy importante para poder dar contexto a todo lo que sabemos sobre, sobre esta condición mm, porque el autismo no se produce en abstracto sino que se produce en determinadas personas que viven y comparten eh, una cultura determinada eh, dar también un poco de, de estructura a, a la charla que os voy a compartir eh, me parecía importante hacer un, una primera eh, una especie de esquema de, de qué es exactamente de lo que, de lo que vamos a hablar ¿no? y la idea es ir un poco de lo más general a lo más concreto ¿vale? para eh, empezar hablando eh, sobre el concepto de cultura ver eh, de qué manera la, la cultura eh, entendida en sentido en sentido amplio, modela de alguna forma nuestro modo de pensar y de comprender las cosas que nos rodean. Eh, luego vamos a hablar un poquito del género, de cómo se construye y cómo se reproduce a nivel social. Eh, os voy a compartir también alguna información sobre el enfoque interseccional, que me parece muy útil para eh, el análisis también del autismo como, como fenómeno, incluso con una aplicación práctica muy clara a la hora de elaborar los planes de, de apoyo individual y luego mmm, es cuando vamos a empezar a profundizar en los aspectos socioculturales del autismo para luego eh, llegar a algunas, algunas conclusiones que, que yo creo relevantes. ¿no? me parece que como como eh, también romper el hielo porque ser la primera siempre es más complicado y, y demás eh, me parecía importante saber quiénes sois. Eh, a mí me han presentado y, y os han comentado cuál es mi formación y, y demás, pero me gustaría saber eh, quiénes sois, los que estáis al otro lado de, de la cámara, porque es importante también um, ver eh, que este tipo de, de eventos suelen ser o suele, suelen ir dirigidos a, a profesionales de, de manera mayoritaria, pero también a, a familias y, por supuesto, a personas con, con TEA. Entonces, habíamos preparado eh, una una pequeña encuesta para que podáis eh, contestar en, eh, en tiempo real y que no fuera muy aparatoso porque, claro, este tipo de cosas siempre eh, cuando se hacen de manera presencial pues es mucho más dinámico y, y demás pero yo quería incluir algo así en eh, como principio primero para romper también el hielo y luego porque, porque creo que es importante ver también eh, desde qué disciplinas eh, venimos trabajando y también eh, si hay eh, familias, personas con TEA y, y, y demás vale, yo estoy viendo que tenéis las lo que es la, las opciones vale Creo que los resultados salen en tiempo real, pero mmm, no solo hace esto, entonces de momento no puedo ver los resultados. Les vamos a dar unos segunditos, ¿vale? Venga. Para que la gente vote. Y enseguida Alicia muestra los resultados cuando haya votado, ¿vale? Bueno, si no aparece exactamente la casilla con la que os identificáis, intentad coger la que más se asemeje. Y he visto que faltan algunas eh, casillas, entonces, bueno, la que más se asemeje a vuestra situación. Obviamente podéis tener varias circunstancias que os atraviesen al mismo tiempo. Vale, ya tengo aquí los resultados. Eh, no sé si vosotros os podéis ver también. Eh, exacto, ¿vale? La mayoría de las personas que nos acompañan son psicólogas, teniendo en cuenta que faltan algunas categorías, ¿vale? Que lo, lo, lo comprendo y nos lo anotamos para la próxima, ¿vale? Pero mayoritariamente tenemos personas que vienen de, de la disciplina de la psicología, tenemos también personas de educación infantil, de educación de pedagogía, de trabajo social, logopedia y luego prácticamente un 25% de familias entre las que entiendo que se han incluido también las personas con TEA. Vale, pues es justamente más o menos lo que yo me esperaba. Vale, quiero decir que normalmente en este tipo de eventos es verdad que hay mmm, eh, también un poco por la orientación y demás están muy muy enfocados hacia eh, personas del ámbito de la psicología, entonces, bueno, si queréis vamos entrando ya, ¿vale? En principio lo que os quería comentar hoy era que el, el acercamiento a, a los aspectos sociales del autismo que creo que es básico empezar hablando de, de conceptos y el primero que vamos a definir es el concepto de cultura, cuando Normalmente nos referimos al concepto de cultura, generalmente lo hacemos eh, atendiendo a un significado restringido, que puede referir a lo mejor a la música, a la pintura, el teatro, la danza. Eh, sin embargo, eh, si entendemos la cultura en sentido amplio, nos estaremos refiriendo a un conjunto de elementos que se aprenden socialmente y que engloban prácticas, costumbres, normas, valores, códigos, rituales que se producen y reproducen en diferentes lugares del mundo que son particulares o propias de cada lugar. Estos aspectos se construyen de manera colectiva, se aprenden en sociedad y conforman eso que definimos como cultura. Eh, de este modo, la cultura en sentido amplio tiene eh, diferentes características. Las más importantes son que se aprende, que es compartida por todos los miembros de la colectividad, que es simbólica que atañe a aspectos verbales y no verbales y lo más importante es que abarca todos los ámbitos de la sociedad. Una de las características más importantes de la cultura es que se transmite de generación en generación, es decir, tiene capacidad para reproducirse a nivel social y en este sentido es importante que hablemos aquí del proceso de socialización que también es conocido como proceso de enculturación. La socialización es un medio por el cual los individuos adquieren los estilos de vida que son característicos en la sociedad en la que viven. Y esta socialización es un proceso esencial para su participación eficaz en la misma. Esto significa que los seres humanos aprendemos la sociedad en la que nos ha tocado vivir a través de la interacción con los demás, asimilando normas, valores y conocimientos que se encuentran disponibles en una sociedad en esa amalgama de información que conforma el imaginario colectivo se incluyen también los comportamientos prototípicos asociados a cada uno de los sexos, es decir, el género o la construcción cultural de las características masculinas y femeninas. En ciencias sociales se ha hablado mucho de la condición femenina y en este sentido, eh, una de las figuras clave eh, de su um, tratamiento es eh, la antropóloga Margaret Mead. Ella publicó en el año 1935 un libro eh, titulado Sexo y temperamento en tres sociedades primitivas, en el que exponía la etnografía que llevó a cabo en tres sociedades, los arapech, los mundugum y los chambul. Los resultados de su investigación mostraron que los temperamentos de hombres y mujeres en estas sociedades no solo eran los mismos, eh, cuestionando precisamente la uni universalidad de los comportamientos de género, sino que en ocasiones eran excluyentes entre sí. Eh, de este modo, eh, Margaret Mead descubrió que entre los arapes, por ejemplo, hombres y mujeres eran de temperamento pacífico y nada beligerante. En el caso de los mundugumus, Ambos eran de temperamento bélico. En el caso de los chambuli, por otra parte, ofrecían aún mayor diversidad. Los hombres invertían gran parte de su tiempo en tareas de higiene personal, acicalamiento, mientras que en el caso de las mujeres, que solían ser mucho más pragmáticas, se dedicaban la mayor parte del tiempo al trabajo colectivo. Eh, al hablar del concepto de temperamento, eh, Margaret Mead ya estaba perfilando eh, lo que ahora conocemos como roles de género, es decir, los comportamientos asociados a cada sexo biológico. Es por eso que suele entenderse el temperamento, ese concepto de temperamento, como precursor del concepto de género. Formalmente eh, se empieza a hablar del concepto de género a partir de los años 80 y más concretamente con la publicación de la antropóloga americana Gay Rubin, el tráfico de mujeres, notas sobre la economía política del sexo. Esto, eh, este texto fue publicado en 1986 y a pesar de que hace muchos años de, de aquello, eh, el texto eh, desde mi punto de vista está de plena actualidad, ahora mismo… Eh, eh, lo podemos tener como uno de los, de los referentes en este, en este ámbito. En esta publicación, eh, Gail Rubin incorpora al análisis eh, el concepto del el sistema sexo sexogénero, que ella define como el conjunto de disposiciones por las cuales una sociedad transforma la sexualidad biológica en productos de la actividad humana y en el cual se satisfacen esas necesidades humanas de manera eh, transformada. ¿no? Eh, partiendo de autores como Levi-Strauss, Engels o el propio Karl Marx, analiza eh, los patrones de opresión históricos y cómo estos han construido ese rol para las mujeres en las sociedades capitalistas, introduciendo una perspectiva marxista y señalando que el género es una división socialmente impuesta. Otra cuestión clave, en la mirada de Gail Rubin, es el tratamiento del género como una cuestión relacional. Eh, en este sentido, el género es relevante siempre cuando se produce en interacción. En la interacción entre hombres y mujeres es cuando se activa el contenido de género establecido socialmente para cada sexo biológico. Es en esa interacción, en esa relación de intercambio constante, en la que emergen las relaciones de poder y de las cuales parten las desigualdades, las discriminaciones y las violencias contra las mujeres. Eh, de esta forma, eh, el género estructura la identidad de las personas mediante los roles de género, es decir, aquellas tareas o actividades que cada cultura asigna a los sexos. Estas características están íntimamente relacionadas con los estereotipos de género o el conjunto de elementos que se consideran apropiados para cada persona según su sexo y que son culturalmente establecidos y simbólicamente construidos. Eh, como indica Méndez, Lourdes Méndez, eh, cada cultura piensa esa marca que es el sexo y la llena de un significado simbólico diferencial que le sirve para construir la jerarquía social entre varones y hembras, entre hombres y mujeres, una jerarquía incuestionable por ser resultado de una verdad biológica. En este sentido, diferenciamos así entre sexo biológico como conjunto de características físicas, fisiológicas y anatómicas determinado por la naturaleza y que define a una persona que nace con sexo masculino, o macho o sexo femenino, hembra, yo añadiría aquí eh, el, el sec, eh, las personas que nacen eh, con, con genitales intersexuales y el género como conjunto de características sociales, culturales, políticas, psicológicas, jurídicas y económicas que la sociedad asigna a las personas como propias de hombres y de mujeres. En este sentido, eh, los géneros son construcciones socioculturales que van variando a través de la historia y se refieren a aquellos contenidos sociales que la sociedad eh, atribuye como masculino o femenino mediante la educación, el uso del lenguaje, la familia y otro tipo de, de instituciones, incluso eh, el ámbito religioso también. El género como categoría social y cultural se aprende y por tanto no es fijo ni, ni inmutable, sino que puede cambiarse. Hemos visto entonces que la categoría género se refiere a los comportamientos o el, los contenidos sociales asociados al género a, al sexo biológico perdón, y nos resulta útil para observar cómo las relaciones de poder y desigualdad han sido construidas como diferencias de género en el entramado sociocultural. Ya en el siglo XIX, eh, los eh, primeros científicos sociales eh, repartieron los papeles ¿no? entre hombres y mujeres en términos dicotómicos y opuestos y entonces se describía a las mujeres como ellos consideraban que debían ser, a partir de un esquema conceptual que opone lo natural a lo moral y que eh, se corresponde con una visión eh, del ámbito privado muy cercana a lo natural, eh, muy naturalizado y por tanto esencialmente inmutable, muy cercano a la naturaleza. Frente a la esfera de la sociedad masculina, eh, que estaba eh, mucho más eh, caracterizada por acciones que tienden al progreso histórico. Así, eh, autores tan diversos como Spencer, Durkheim, Engels y otros muchos, eh, sitúan el lugar de las mujeres en la sociedad en base al rol de la maternidad, lo que las ubica en el ámbito doméstico. De este modo, lo masculino y lo femenino se naturaliza y son eh, socialmente incorporados a las diferencias biológicas entre hombres y mujeres y en cuya base se encuentra la desigualdad entre los sexos. Desde esta visión, eh, los sexos se perciben como complementarios y con características claramente diferenciadas, lo cual limita en exceso las posibilidades de ser y de estar en el mundo por parte de los actores y actrices y muestra comportamientos que son excluyentes y que son asociados a hombres y mujeres respectivamente, si bien eh, al mismo tiempo contribuyen con esto a una visión ordenada de la sociedad, lo que sería el orden eh, social. Con la utilización del concepto género se pretende acabar con las teorías deterministas biológicas que interpretan el lugar de mujeres y hombres en la estructura social como consecuencia de características biológicas. Asimismo, con la introducción del término, se cuestionan también teorías funcionalistas eh, que tienen que ver con los roles sexuales de amplia difusión en, en ciencias sociales y que constituyen una continuidad de las ideas de la diferenciación natural de los papeles sociales desempeñados por hombres y por mujeres. Sin embargo, la persistencia de la idea de diferenciación biológica es una realidad en la cultura occidental y por ello, al adoptar el género como una categoría de análisis supone una herramienta tremendamente útil para investigar el contexto social y político de las relaciones entre los sexos. El género es entonces un concepto que es dinámico, es relacional, es contextual con el foco en la interacción, como habíamos dicho antes, en, en lo que es la relación entre personas. Esta perspectiva nos permite cuestionar la categoría mujer como categoría esencial, ya que ponemos en duda los contenidos socialmente asignados a la misma, que no son universales y que cambian y evolucionan a través de la, de la historia. En este sentido, eh, se hace muy muy necesaria la adopción de un enfoque interseccional. Y aquí os quería compartir un fragmento de un texto de Marilyn Fry de la política de realidad de ensayos de teoría feminista, que me parece que ilustra eh, muy bien eh, lo que sería la adopción del enfoque interseccional. Eh, ella dice, considera una jaula de pájaros. Si miras muy de cerca a tan solo uno de los barrotes de la jaula, no puedes ver los demás barrotes. Si tu concepción de lo que está delante de ti está determinada por este enfoque miope, podrías mirar un barrote de arriba a abajo en toda su longitud y ser incapaz de ver por, por qué el pájaro simplemente no vuela circundando el barrote cada vez que quiere ir a algún sitio. Más aún, incluso si miópicamente inspeccionaras un barrote cada día, todavía no llegarías a entender por qué un pájaro tendría dificultad en sobrepasar el barrote para llegar a cualquier sitio. No hay ninguna propiedad física de ningún barrote, nada que el escrutinio más min minucioso pudiera descubrir, que revelara cómo un pájaro puede ser inhibido o dañado por el barrote, salvo de forma muy accidental. Es solo cuando das un paso atrás y dejas de mirar los barrotes uno a uno, microscópicamente, para adoptar, una visión macroscópica de toda la jaula cuando puedes comprender por qué el pájaro no va a ninguna parte, y entonces lo ves todo en un instante. En este sentido, la interseccionalidad mm, es eh, un punto de vista, una, una forma de, de análisis que eh, fue acuñada por Kimberly, Kimberly Williams Crenshaw en 1989 y se define como el fenómeno por el cual cada individuo sufre opresiones u ostenta privilegios en base a su pertenencia a múltiples categorías sociales. Si recordáis al principio cuando os he preguntado eh, de qué disciplina eh, proveníais, de, si erais eh, persona con TEA o erais eh, familia, eh, al final tiene también que ver con esto, ¿no? porque al final si vemos en eh, lo que sería el, el, el dibujo que estoy compartiendo ahora, el, el modelo de, de interseccionalidad, lo que plantea es una línea que diferencia o, o delimita eh, lo que serían las, eh, los privilegios y las opresiones eh, estando nosotros en el centro, de manera que podemos sentirnos identificados con diferentes rasgos que pueden ser eh, de, por encima de la línea o por debajo de la línea ¿vale? y que dependiendo de su situación pueden ser privilegios u opresión. Históricamente se entiende, pues por ejemplo la parte eh, eh, pertenecer a una clase media alta es eh, un privilegio superior a pertenecer a una clase baja, ¿vale? En el caso eh, por ejemplo de la diversidad funcional también se entiende que es un elemento que hace que la persona que lo vive en primera persona eh, se encuentre en una situación de opresión frente a personas que, que se ubican en una categoría con muchas comillas que vamos a determinar normalidad. ¿vale? En el caso, por ejemplo, de, eh, de las personas con género masculino, estarían en un ámbito eh, mayor de privilegio que en el caso de las mujeres con, o en, en el caso de personas con género eh, femenino. Eh, desde este punto de vista, teniendo en cuenta eh, este dibujo, ya os digo, la persona estaría en el centro y estaría atravesada por diferentes situaciones que conforman una identidad particular y una vivencia concreta del mundo histórica y contextual. Eh, como os digo, desde este punto de vista, eh, la interseccionalidad es una herramienta de análisis eh, de opresiones y privilegios que experimenta cada persona en su día a día y es un primer paso para la reflexión sobre nuestro lugar en el mundo. Es una perspectiva que tiene intenciones universales y cuya base son los derechos humanos y que, desde mi punto de vista, es una, una visión muy útil también cuando trabajamos con personas con autismo, cuando eh, queremos analizar y ajustar de manera adecuada eh, los apoyos que queremos eh, eh, desarrollar o que, que necesita esa, esa persona. ¿vale? Teniendo un poco en cuenta esta, esta cuestión, eh, os voy a pedir otra vez que reflexionemos un momentito, porque es cierto que ya os digo, cuando estas cosas las hacemos de manera eh, eh, presencial es mucho más sencillo, mucho más dinámico, pero no quería dejar pasar la oportunidad de que reflexionemos juntitas un momentillo. Eh, os voy a pedir que cerréis los ojos, que respiréis hondo y que penséis en vosotros mismos, en vuestras trayectorias profesionales, eh, personales, en qué os ha traído hasta aquí el día de hoy. Eh, ¿Cómo era vuestra niñez? ¿En qué tipo de casa vivisteis? ¿Qué clase de juegos jugasteis cuando erais pequeñas? ¿Qué tipo de trabajo tenían vuestros padres? ¿Cómo es hoy vuestra vida diaria a pesar de la pandemia y de las dificultades o de las restricciones que estamos viviendo ahora? ¿Dónde socializas habitualmente? ¿Qué haces por la mañana, por la tarde, por la noche? ¿Qué estilo de vida tienes en general? ¿Dónde vives? ¿Cuánto dinero ganas al mes? ¿Qué haces en tu tiempo libre? ¿Qué haces en tus vacaciones? ¿Tienes vacaciones? ¿Qué cosas te emocionan? ¿A qué cosas tienes miedo? ¿Qué hizo que te dedicaras a lo que te dedicas? ¿De dónde viene tu interés por el autismo, por el género, por la discapacidad? Y mientras pensáis en todo ello que Yo creo que tenéis los ojos cerrados, aunque no, no os puedo ver. Mientras estáis pensando en todo ello, vamos a dar un minutito, ¿vale? A pensar eso en vuestra infancia, en, en vuestras trayectorias vitales, personales, las personas que os han acompañado a lo largo de vuestra historia. Mientras pensáis en todo eso, os pues vamos a compartir... Otra pequeña encuesta, una pequeña encuesta que, eh, en la que tenéis que responder simplemente con sí o no, ¿vale? Son 10 preguntitas que nos va a quitar muy poquito tiempo. La primera pregunta es si tienes solvencia económica, ingresos mensuales, si vives en una casa con línea telefónica y televisor si sientes que tu opinión en asuntos sociales y políticos importan y tus puntos de vista son escuchados, si cuando tienes un problema sabes dónde acudir para pedir consejo y ayuda cuando lo necesitas, si tienes una protección social y médica adecuada a tus necesidades, si sientes que te encuentras en igualdad de condiciones con respecto a la gente que conoces, que está en tu entorno más cercano, si tienes una vida interesante y eres positiva acerca de tu futuro, si has podido estudiar y elegir la profesión a la que te dedicas, si puedes votar, en las elecciones nacionales o locales y si sientes que tus competencias eh, son apreciadas y respetadas en la sociedad en la que vives. Son diez preguntitas muy, muy fáciles. Llevamos un poquito más de la mitad, Angélica, ¿vale? Vale. Bueno. Igual voy muy rápido, hablo o sea cuando estoy nerviosa hablo muy rápido, entonces igual me embalo un poco, pero si veis que tal me he ¿vale? Al final con estas preguntas lo que eh, pretendo es que seamos capaces de analizar nuestra propia situación ¿no? y que teniendo en cuenta el modelo que os comentaba al principio de opresiones y privilegios, seamos conscientes de cuál es nuestro lugar, ¿no? Seguramente a lo largo de vuestra trayectoria personal, eh, las respuestas a esas preguntas hayan ido cambiando también. ¿vale? La idea es analizar el momento actual. Por supuesto, cuanto más sinceros seáis en estos casos, mejor, porque al final... La idea es que entre todos, entre todas, veamos esos resultados y podamos analizarlos. Sé que, como somos muchas personas, a veces tarda un poquito, ¿vale? Pero vale Ya estáis viendo, creo, los eh, resultados. vale Cuando hablamos de si hay solvencia económica e ingresos mensuales, vemos que el 76% de las personas ha contestado que sí. El 95% vive en una casa con línea telefónica y televisor. El 53% siente que su opinión en asuntos sociales y políticos importan y sus puntos de vista son escuchados. El 86% sabe dónde acudir para pedir consejo y ayuda cuando lo necesita. El 82% tiene una protección social y médica adecuada a sus necesidades. El 59% siente que se encuentra en igualdad de condiciones con respecto a la gente que conoce. El 87% tiene una vida interesante, considera que tiene una vida interesante y es positiva acerca de su futuro. El 90% ha podido estudiar y elegir su profesión. El 95% eh, puede votar en las elecciones nacionales y locales. Y el 65% siente que sus competencias son apreciadas y respetadas en la sociedad en la que vive. Qué interesante. Bueno, ahora seguramente os estaréis haciendo esta pregunta, ¿no? Que sea Angélica, muy bien. Todo esto está muy bien y tal, pero ¿esto qué tiene que ver con el autismo? No, no, no terminamos de ponerlo. Bueno, pues Vais a tener que esperar un poquitín, ¿vale? Porque vamos a seguir profundizando eh, sobre los aspectos eh, socioculturales de, del autismo. Y estoy convencida de que en, en el último tiempo habéis visto que cada vez hay más noticias que relacionan eh, cuestiones sociales eh, como el género y el ejercicio de la medicina y los impactos en salud. Esto eh, lo que revela es que Determinados estereotipos de género eh, juegan un papel muy importante condicionando la atención a la salud, eh, la medicina y su ejercicio al fin y al cabo no se realizan en el vacío, sino que se encuentran influenciados por una serie de cuestiones que pueden afectar de manera irremediable a la salud de las mujeres. Estos ejemplos reflejan cómo los estereotipos de género influyen a la hora de realizar un diagnóstico, por ejemplo, de una cardiopatía. Realiza, relacionando su sintomatología con problemas de ansiedad eh, más cercanos al ámbito de salud mental y con el que habitualmente muchos eh, síntomas de, de enfermedades físicas eh, suelen achacarse a, a las mujeres. En este caso tenéis aquí un ejemplo de un par de, de noticias eh, más o menos recientes eh, que hablan sobre las mujeres con un infarto mueren más y cuáles son las razones y eh, cómo a muchas mujeres se les diagnostica ansiedad cuando realmente están sufriendo un infarto. No sé si conocéis este libro. Eh, Carmen Valls es eh, médico, ella es especialista en endocrinología y explora la salud en perspectiva de género, abogando por una medicina adaptada a las necesidades específicas de, de las mujeres. Y bueno, el libro es una auténtica joya, yo eh, duermo con él en el último tiempo, además me lo, me lo he traído porque luego quiero compartir un, un, uno de sus fragmentos. Y en este caso, Karma lo que plantea es que la ciencia, en este caso la ciencia médica, que se había eh, eh, postulado que estudiar al varón era estudiar al ser humano en su conjunto, ha tenido que cambiar sus paradigmas y empezar a reconocer que existen diferencias entre mujeres y hombres en la manera de enfermar y en la manera en la que se manifiestan determinados síntomas en las causas del dolor, en la prevalencia de determinados diagnósticos y en la metabolización de determinados fármacos, que tienen formas diferentes de actuar según el sexo biológico y según interaccionan, por ejemplo, con la fase del ciclo menstrual. Ella, como os digo, eh, habla en todo caso de, de enfermedades, tiene también un capítulo eh, dirigido al ámbito de, de salud mental, pero me parecía interesante eh, traerlo aquí, no por hacer en ningún caso la analogía entre enfermedad y autismo, sino o sea, yo me alineo plenamente con, con la idea del autismo como condición de la persona, eh, pero creo que eh, sí que existen analogías entre la descripción de determinadas cuestiones eh, a nivel de género, de, sexos, de sesgos de género, perdón, en, en, en la descripción de determinadas enfermedades y en el caso de, del autismo. Igualmente, en el ámbito científico también eh, se recogen estereotipos eh, de género que se encuentran presentes en la sociedad y que eh, se introducen de manera inconsciente en las investigaciones. Esta cuestión pone en duda esa supuesta objetividad que busca la ciencia, ya que nada producido por el ser humano está exento de subjetividad y eh, de la subjetividad tanto de los ojos que la miran como del contexto en el que se produce ¿no? aquí os comparto otra, otra noticia de Alchiever López que plantea que el sistema científico como el resto de la sociedad tiene ses sesgos de género ¿no? esto es aún más evidente cuando la ciencia se empeña en encontrar diferencias entre los sexos eh, y se da de lleno eh, con los prejuicios En este punto es imprescindible eh, volver a señalar que ni la medicina ni la ciencia se producen fuera del contexto social y que este trae consigo una serie de condiciones que se imbrican y se relacionan en la producción humana. Ello, desde mi punto de vista, obliga a una reflexión profunda sobre los sesgos y los prejuicios que compartimos socialmente como miembros de una colectividad que se encuentran interiorizados y que hay que cuestionar continuamente. Que, eh, es necesario aplicar una perspectiva de género real en, en nuestra práctica profesional y en este caso con personas con, con autismo. Eh, aquí os quiero compartir una lectura precisamente del libro de Carnavals en referencia a a los sesgos de género en el diagnóstico clínico, ella dice, el diagnóstico clínico biopsicosocial es un proceso complejo porque se debe barajar mucha información para intentar comprender qué es lo que le está pasando a aquella persona concreta y al mismo tiempo correlacionarlo con una serie de patologías previamente aprendidas o de riesgos psicosociales que sabemos que pueden producir alteraciones. Si los modelos en los que se basa la ciencia médica se han extraído del estudio de las patologías que presentan los hombres, es difícil que los problemas que presenten las mujeres se puedan poner de manifiesto. Por lo tanto, los sesgos de género en el diagnóstico clínico hacia las mujeres se deben, en primer lugar, a la falta de ciencia, pero también a la organización sanitaria androcéntrica que incrementa la invisibilidad y la falta de investigación adecuada tanto de las enfermedades como de los tratamientos. Ya os digo que aquí no se trata de hacer una analogía entre enfermedad y autismo, sino entre el proceso de invisibilización que se produce con eh, enfermedades de carácter más biológico y eh, en concreto con, con el tema del diagnóstico en el ámbito de, del autismo. Y ella sigue diciendo... Los profesionales sanitarios y la organización sanitaria son los que construyen poco a poco la ciencia clínica, el gran entramado del análisis estadístico de las frecuencias y las prevalencias de las enfermedades, de las nuevas incidencias patológicas, de los resultados de los tratamientos y de su evolución. Si las actitudes de los médicos y de los profesionales sanitarios hacia los pacientes ya están sesgados en un inicio, Difícilmente las estadísticas de prevalencia de enfermedades podrán ser objetivas, ya que los síntomas de las mujeres que acostumbran a ser insidiosos se presentan lentamente, crónicamente y de forma solapada y afectar a varias, varias partes del cuerpo a la vez no se valoran de forma adecuada. Bueno, a mí me parece aparte de que el libro es maravilloso, os lo recomiendo muchísimo, que lo podáis consultar en algún momento, el libro es brutal, porque hace afirmaciones que yo creo que son exactamente aplicables al pie de la letra a lo que, a lo que ocurre en el caso del de autismo. Eh, también os quería compartir otra imagen en la que eh, se recoge que, recientemente, la Fundación Antonio Estelle ha publicado un estudio titulado perspectiva de género en medicina y que profundiza en cómo esos sesgos de género de los que venimos hablando influyen en la atención sanitaria, en la educación médica y en la investigación. Eh, ahora parece que todas estas cosas que estoy diciendo, que a lo mejor parecían un tanto inconexas entre sí, parece que sí que tienen mucho que ver con, con el autismo y ¿no? con el ámbito en el que, en el que estamos trabajando. En este sentido, desde mediados del siglo XX se están produciendo eh, cambios constantes en los contenidos propios de lo que se considera masculino y femenino y están influenciados por cambios culturales, sociales, económicos que sitúan a las mujeres más eh, fuera de la esfera doméstica y más en la esfera pública y a los hombres más implicados en el ámbito de los cuidados y desarrollando cada vez más su lado femenino, ¿vale? En este sentido, eh, en 2005, eh, Baron Cohen publicó un estudio en el que afirma que analizando las diferencias entre los cerebros masculinos y femeninos se puede conocer más sobre el autismo. Su propuesta se basa en que la población neurotípica eh, las mujeres muestran mayores competencias en el ámbito emocional frente a los hombres que puntúan mejor en tareas de sistematización que en el caso de las personas con diagnóstico de autismo, su perfil cognitivo es masculino, entre comillas, ya que muestran mayores competencias en la sistematización que en el ámbito emocional. Estas afirmaciones, no obstante, tienen muchas eh, implicaciones, ya que por una parte eh, no sabemos en base a qué criterios se clasifican las competencias en determinados ámbitos como masculinas o femeninas como ponen de manifiesto Crang y Fenton o Jack, en el año 2002. La teoría del cerebro masculino se asienta en un, en un modelo binario de sexo género que es excluyente entre sí y que no contempla en absoluto la, la diversidad que sí que existe en el mundo social, lo que muestra la introducción de sesgos y estereotipos de género a la hora de analizar el fenómeno del autismo. En el caso de personas con autismo, es bastante común que no se ascriban a categorías de género eh, de manera tan restrictiva. Y ello parece evidenciarse, en, por ejemplo, en, en los casos de historia de género, es una cuestión mucho más frecuente en personas con autismo que en la población normotípica, tal como indican los estudios de, de Winter, de Bellerotti-Erickson de y, y de George y Stokes. Mm, y. Dentro del colectivo de personas con autismo, es más, más común aún en mujeres, tal y como señala la investigación de Cooper del año 2018. No obstante, la idea de género binario está profundamente anclada en el entramado cultural eh, occidental, a pesar de que, tal y como indica Davidson, que es otra eh, lectura que os recomiendo encarecidamente, eh, ella plantea, las categorías hombre y mujer parecen fácilmente distinguibles entre sí. Si las examinamos más de cerca es imposible localizar la fuente de esta distinción sin ambigüedades. Sin embargo, eh, por supuesto, algo de cierto hay a nivel biológico, tal y como refleja en un estudio Ecker eh, publicado en el 2017 en el que se ha logrado evidencia sobre los diferentes espesores de la corteza cerebral y cómo las anatomías más similares a los varones tienen tres veces más posibilidades de tener autismo que medidas más femeninas. A nivel también más cualitativo, hay investigaciones que muestran cómo niñas y mujeres prefieren socializar con niños y hombres en lugar de con otras mujeres, como demuestra, por ejemplo, Barriela en una investigación publicada en 2016, y que no les resulta eh, sencillo identificarse con elementos prototípicamente femeninos en la sociedad occidental, como señala, por ejemplo, el estudio de Karl Fischer en el, eh, publicado en 2017. En la misma investigación de, de Davidson, de 2007, se llega a cuestionar incluso la noción de sistematización que planteaba inicialmente baron Cohen, indicando que es más aplicable a una forma de pensamiento a nivel cognitivo y no tanto a tareas concretas. La evidencia científica eh, muestra que mm, los hombres reciben un diagnóstico de autismo cuatro veces más que las mujeres. Y ello puede deberse eh, a que los rasgos del autismo y sus representaciones discursivas están culturalmente codificados como masculinos en lugar de femeninos. Otros estudios, sin embargo, indican que esta diferencia entre sexos no es tan relevante. Lo que sí es seguro eh, es que, sea relevante o no, precisamente por esas discrepancias, en los últimos 10 años se ha incrementado tremendamente el número de investigaciones que evalúan las diferencias entre sexos en el autismo. Yo creo que es algo, un dato muy, muy revelador La tendencia a considerar el aislamiento social y la autonomía como rasgos típicamente masculinos podría considerarse que contribuye e incluso agrava los sentimientos de alienación de algunas mujeres con TEA, cuyo comportamiento autista puede confundir esas expectativas de género. En este sentido, muchas mujeres con autismo se sienten muy lejos tanto de las experiencias de hombres con TEA como de las mujeres neurotípicas. Precisamente a causa de la incidencia masculina del trastorno, los estudios tienden a centrarse y a generalizar desde la experiencia masculina, abandonando a su suerte a las mujeres en el espectro. Y esto tiene implicaciones que desde mi punto de vista son muy, muy importantes. Y es por una parte... El acceso tardío al diagnóstico y por tanto a recibir los apoyos que estas personas necesitan, pero por otra parte también las eh, lleva a enfrentarse con un paradigma médico, un paradigma clínico que no las reconoce dentro de la patología. Según lo que hemos visto, si la cultura influye de una manera tan determinante en la adquisición de roles masculinos y femeninos y a la hora de conformar las identidades personales y colectivas, tiene sentido pensar que el género como elemento estructurante, tal y como lo define Lourdes Méndez en el año 2002, modela también la experiencia del autismo. Recientemente se está escribiendo mucho sobre las diferencias entre los rasgos observables del autismo en niños y en niñas, en hombres y en mujeres. También sobre los sesgos de género presentes en las herramientas utilizadas para el diagnóstico. Poco a poco las investigaciones sugieren que los estereotipos de género moldean la manera en la que se perciben las conductas asociadas al autismo y también los propios comportamientos de las mujeres en el espectro, las eh, conductas típicamente femeninas les sirven de ayuda para camuflar sus síntomas. Y es que muchas de ellas hacen uso de conductas compensatorias para poder lidiar con éxito en determinados retos sociales. Parece ser que es más sencillo detectar determinadas conductas asociadas al autismo en chicos que suelen ser propensos al aislamiento social o pueden tener más intereses restringidos y comportamientos repetitivos que las chicas. También es más sencillo que puedan mostrar conductas disruptivas y desafiantes. Y Hay estudios que indican que los chicos con autismo muestran más rasgos de hiperactividad y falta de atención en comparación con las chicas en el espectro. Y de este modo es eh, mucho más sencillo que un niño o un adolescente sea identificado y por tanto que reciba atención por parte de de servicios de intervención, que en el caso de las chicas lo mismo ocurre en el ámbito específico de la educación especial, donde parece ser que el sexo es un elemento predictor para la derivación a servicios de educación especial y al acceso a los diagnósticos médicos. Los rasgos autistas en las chicas son significativamente menos probables, eh, menos probables de ser reconocidos que en el caso de los chicos, debido a que los criterios y procedimientos diagnósticos no están adecuadamente ajustados, las niñas con TEA tienden a internalizar la sintomatología y por ello son más propensas a pasar inadvertidas. Habitualmente muestran intereses alineados con los chicos neurotípicos. Ahí un poco os pongo los estudios donde se hablan donde se referencian estas cuestiones. Las chicas, las niñas, las mujeres, muestran en general intereses especiales que son socialmente aceptados. En diferentes estudios se las describe como poseedoras de buenas habilidades interpersonales, al mismo tiempo que son capaces de imitar conductas sociales de los demás, camuflando sus dificultades y sus intereses restringidos. Y, sin embargo, eh, estas niñas, estas adolescentes, estas mujeres se encuentran o las posicionamos en una situación clara de vulnerabilidad y de riesgo por no tener acceso a servicios y apoyos que puedan contribuir a satisfacer sus, sus necesidades. En estudios basados en metodologías cualitativas se hacen evidentes las diferencias de género y las formas de reconocer los retos sociales de niñas y niños en el espectro y en función también de nuestras propias expectativas. Aquí cobra especial interés la hipótesis del camuflaje, evidenciando cómo, para ajustarse a lo que se espera de ellas, las niñas eh, con TEA moldean su comportamiento de manera que puedan mostrar más sensibilidad a las expectativas de género socialmente construidas. Hay un texto eh, que está referenciado ahí, el texto de DIN, publicado en 2017, en el que eh, se refiere a esta cuestión de manera permanente yo os lo recomiendo porque es un texto muy, muy potente. De este modo, se hace necesario ajustar determinados procedimientos para reducir el impacto de los estereotipos de género tanto en el ámbito clínico como en el ámbito educativo. Tal y como indica Hans Fischer, en un estudio publicado en 2017, cada vez más los relatos autobiográficos publicados por mujeres con TEA muestran las expectativas culturales de las mujeres en sus experiencias de vida, particularmente con respecto a sus roles de género y a sus relaciones sociales. En sus narrativas eh, destacan sus dificultades a la hora de encajar en esas expectativas de género respecto a esa idea eh, colectiva, compartida sobre la feminidad, pero también como proveedoras de cuidados, por ejemplo. Eh, precisamente en esa idea de no encajar en las expectativas creadas, eh, lo que, se, esa idea se, se traduce o suele traducirse en una sensación de alienación o de fracaso. Eh, la literatura refleja igualmente esa presión dirigida a construirse como mujeres capaces tanto a nivel profesional como a nivel afectivo, emocional, como esposas y madres. Los estudios muestran que las mujeres tienen más habilidad para camuflar sus propias necesidades y aprender papeles y conductas sociales que sean apropiadas. Y aquí, en este sentido, eh, sí que es interesante también que reflexionamos sobre la tipología de las relaciones terapéuticas en las que participamos, ¿no? que generalmente suelen ser eh, relaciones eh, un tanto asimétricas. ¿no? En el caso, por ejemplo, de las eh, personas con enfermedad mental o con sufrimiento psí psíquico, lo que plantean son intervenciones que sean consensuadas con la persona con la que se trabaja, que se establezcan eh, de manera conjunta los, los objetivos y que um, se trabaje en un plano de igualdad, lo ¿no? que yo creo que es lo que hacia lo que um, tiende cada vez más la, la intervención a nivel terapéutico. En este sentido, yo creo que hay una dimensión ética también, eh, como profesionales, sobre la que tenemos también que reflexionar, ¿no? sobre nuestra propia actuación con personas con autismo, de qué manera nos relacionamos con ellos, cómo eh, trabajamos los planes de apoyo, cómo eh, informamos sobre aspectos que son importantes en su vida y que pueden influir a la hora de, de establecer una, una, eh, un proyecto emancipador, un proyecto de, de vida. Yo creo que esa comprensión profunda y una comprensión holística, ¿no? recordando lo que hemos hablado del enfoque interseccional con respecto a las eh, personas con autismo creo que es muy muy necesaria y que mm, tendemos hacia ella, pero todavía eh, hace falta mucho trabajo al respecto. ¿no? Esto tiene también mucho que ver directamente con el tema del respeto y el reconocimiento a las personas con autismo y a las personas eh, que tienen esa condición y que eh, quieren eh, formar parte obviamente de sus eh, procesos de, de ayuda y que son los principales o las principales eh, protagonistas en esos en esos ámbitos, pero, sin embargo, no siempre es, esto es así en los servicios y en los eh, dispositivos de, de apoyo. También, un poco a nivel de, de reflexión, creo que es importante que tengamos en cuenta esa brecha de la que hablaba Karma Valls ¿no? en, su, en su libro. Eh, en el ámbito de, de la investigación es eh, muy, muy necesario que salgamos del laboratorio, que dejemos de analizar eh, los síntomas y los factores de riesgo eh, asociados al autismo y que preguntemos más a las personas con autismo sobre sus necesidades, porque al fin y al cabo son ellos los que mejor nos pueden eh, facilitar esa, esa información a la hora de, de diseñar, por ejemplo, los servicios de apoyo o los eh, dispositivos en los que eh, pueden en determinados momentos recibir apoyo, ¿no? recibir ayuda. Eh, había puesto ahí también el tema de Miquetic -E porque me parecía interesante también traerlo aquí, que tal y como hemos visto Perdonad, ¿eh? tal y como habíamos visto que sí me he puesto un temporizador, pero yo también necesito apoyo visual, entonces me había puesto un temporizador pero me quedan cinco minutos así que mm, voy a apurar eh, en, en... Eh, estaba hablando del tema de en, en antropología, hay eh, dos tipos de explicaciones, cuando trabajamos con poblaciones nativas, eh, hay dos tipos de explicaciones de la propia situación de, en la aldea, ¿no? por describirlo de una manera más gráfica. Eh, generalmente la explicación ética es la explicación del científico que realiza desde fuera eh, a través de la observación, de lo que se produce en ese entorno. Y la explicación ENIC suele ser la explicación desde eh, las personas nativas, desde las propias personas que pertenecen a la aldea y cómo ellas explican eh, por qué hacen las cosas de la manera en la que lo hacen. ¿no? Yo creo que en el ámbito del autismo, en la investigación y, y sobre todo el ámbito que yo conozco, que es el de, el de la investigación, no tanto el de la intervención, los discursos más preeminentes o más eh, predominantes son los discursos que provienen de la mano de los expertos. Yo creo que es necesario que hagamos también un esfuerzo a la hora de incorporar a las personas con autismo y a sus eh, experiencias vitales como fuentes válidas de conocimiento científico y que obviamente pueden complementar, venir a complementar lo que se lo que se hace o lo que se manifiesta desde el, ámbito, desde el ámbito científico, desde diferentes disciplinas de las ciencias sociales también desde la psicología desde la, la psiquiatría y desde la eh, antropología mm, por cerrar un poco el, el círculo que habíamos iniciado al principio mm, me gustaría que recordarais eh, las preguntas, las 10 preguntas que tenían respuesta de sí o no eh, mayoritariamente las, las respuestas a esas preguntas han sido que sí. Eh, eh, nosotros hemos hecho eh, algunos pequeños experimentos y la mayor parte de las mujeres en el espectro que han respondido a esas preguntas, eh, las respuestas eran que no. Eh, en el ámbito de la seguridad, en el ámbito de eh, sentirse escuchadas, sentirse... Eh, respetadas, sentirse reconocidas, que la gente les pida opinión. Eh, creo que teniendo en cuenta las preguntas de las que hemos hablado, ¿no? de, de, si consideras que tu opinión es importante, si tu punto de, tus puntos de vista son escuchados, si las personas te consultan, eh, si te sientes discriminado, si tienes protección social y médica adecuada a tus necesidades, si puedes eh, tener una, consideras que tu vida es interesante y eres positiva acerca de tu futuro. Me parece tremendo que muchas de las personas, eh, mujeres con autismo, que han respondido a esas preguntas previamente a, a que vosotros lo, había, lo hayáis hecho, mmm, la mayoría de las respuestas hayan sido que no, no. Ahí un poco me remito de nuevo a lo que os comentaba, a lo que os compartía, de, del enfoque interseccional y de la necesidad de ver cuál es nuestra situación en el mundo y cuál es la de las otras personas, ¿no? porque en este caso yo creo que es muy, muy importante que las mujeres autistas pasen a ser protagonistas de sus propios procesos y nosotros como profesionales debemos de incentivar y de facilitar precisamente esa, ese, ese traslado desde los márgenes del conocimiento hasta la, la centralidad. Como conclusiones, y ya termino rápido, rápido, porque me estoy pasando ya dos minutos, como, como conclusiones lo que quería eh, compartiros era principalmente que, que seamos conscientes de, la, eh, de que el género al fin y al cabo es una producción social, de que existen eh, prejuicios y estereotipos que se asocian a los géneros y que tenemos tan interiorizados desde que prácticamente somos pequeños que muchas veces no nos cuestionamos o no, ni siquiera nos vemos. Y es importante que tengamos en cuenta eh, y que hagamos esa reflexión, esa introspección, ¿no? Yo creo que, que eso mejora la práctica clínica sin ningún tipo de, de duda y la, nuestra intervención con personas con, con autismo, por supuesto. Eh, creo que es importante también que seamos conscientes de la presión social a la que están sometidas las mujeres y en concreto las mujeres con autismo, que creo que eh, muchas veces no somos plenamente conscientes de, de la presión a la que se ven sometidas y las dificultades eh, a las que se tiene que, que enfrentar en la mayoría de los casos sin tener los apoyos adecuados hasta una edad más bien adulta, que es cuando suelen eh, recibir el, el diagnóstico, creo que es importante que tengamos una conciencia crítica con respecto a las investigaciones eh, acerca del autismo y la discapacidad que devoramos habitualmente para fundamentar nuestra práctica. Pero que tenemos que cuestionar, porque muchas veces pensamos que lo que se escribe en los papers y si está en inglés además es más potente todavía y más verdad todavía. Eh, incluso en esos papers también eh, se tienen eh, o se asumen esos estereotipos de los que, de los que hablábamos. ¿no? Yo creo que esa conciencia crítica no puede, no puede eliminarse jamás. Y eh, creo que también es importante que tengamos en cuenta que precisamente el, el constructo de género, esa visión comprensiva del constructo de género nos puede ayudar en todos los ámbitos, no solamente eh, en nuestra práctica como profesionales, sino también como mm, nosotros mismos, nuestra propia situación personal, ¿no? ser consciente de las implicaciones culturales que tienen, que tienen estas cuestiones. Eh, os había hablado ya de, de la ética profesional, que creo que requiere una reflexión también profunda sobre cómo vemos a las personas con las que trabajamos y, y de qué manera nos relacionamos con ellas, haciendo también hincapié en que generalmente en nuestros contextos de trabajo existen también relaciones de poder, y tenemos que ser plenamente conscientes de ello, y desde aquí quería hacer también una, un alegato frente a las metodologías cualitativas. O sea, yo creo que... El, la utilización de las narrativas, eh, el, los ámbitos de práctica colaborativa con mujeres, con, con hombres, también con autismo e, y sus aportes a la hora de, de describir qué es el autismo, cuáles son las necesidades, cómo tenemos que definir eh, el autismo, los apoyos, los servicios, todo ese tipo de cuestiones tienen que ser cada vez más tenidas en cuenta. ¿no? Yo creo que estamos llegando tarde precisamente a comprender las implicaciones y, y los aportes que tienen estas personas en nuestra práctica diaria y creo que um, el, el hecho de que se conviertan, que puedan participar a través de metodologías participativas en activos para la academia eh, creo que es algo que, que, que es eh, desde luego muy muy necesario. Y desde aquí, eh, retomando lo que os decía Marilyn Frye, de la jaula de pájaros y de intentar mirar más allá de la jaula, ¿no? yo os invito a que eh, apliquéis ese, ese paradigma, esa forma de mirar el autismo, porque creo que es eh, verdaderamente eh, enriquecedor. Y con esto ya termino, me he pasado creo seis minutillos, perdonadme, pero ya, ya he terminado.